Strong. Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on And I'm stay strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming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 Bienvenidos a un día más al canal. Bienvenidos a War Thunder Video en el puerto de Novorossi, Con una sola zonita por conquistar. Aquí sí que hay que quedarse los palos. Salimos con tanques alemanes con un BFD. Perdón, con un BR de 7.7. El DF105 es con el que hemos salido. Y vamos directamente al fregado. Aquí a cubrirnos con las casitas. Ojo que aquí tenemos protección con estas casitas. Esto de esta tarrería que hay. Ruinas de las fábricas y demás. Pero la zona. Ah, está ahí totalmente abierta. Es. Bueno, el ahí en medio. Y que te enfrían en vivo. Empieza el bueno, el compi ese es Que es un tanquecito bastante rápido. Un tanque ligero. Ya está pisando A. ¿ah? Y hay otro tanque ligero, lógicamente, de ellos pisando A. ¿ah? Nosotros vamos a hacer un pelín más cautos. Poco a poco. Vamos a ir avanzando. ¿eh? La artillería. Ojo. No creo que este aguante mucho el de F105. Si le cae un petardo encima. Yo creo que la artillería nos haría polvo. Echamos un vistazo. Compi parece que sí que vivo por ahí. carros tanque ligero rapidito venga un cruce rápido vamos a ver hoy oh, por un pelo Ay, menos mal a lo justo hemos pasado estaban los tíos esperando ahí que asoman el morro desde aquí tenemos mejor panorámica para ver a los pajaritos que puedan venir 300 pues sí, está a 100, 120 metros, 200, está bien. 300, un pelín, si sí aparecen un, un poco más atrás, pero bueno, un poco más atrás, ya sería de todas esas casas que ni los vería. Vamos bien, vamos ganando. Hombre, por ahí, por ahí, por ahí viene alguno. ¿Quién es? Ahí, esa marquita. Oh. ZSU, anti -aerio. Están tomando la zona al loro, más compañía, no, la rueda, hombre, IS-6 seis, va oh, perfecto, muy bien. Hoy, detrás de mí acaban de caer, oigo, oigo a Ruso Qué pesado ahí arriba, oh, vaya hombre, joder. Ya decía yo que oía ruso. Estaba en lazo. T44. Vuelvo pues ya tela. Claro, Yo mirando ahí el fregado. Vamos, M48. Adelante, bicho. Oh, copi. Muchas gracias. Que tío, más caballero. Bueno, vamos a ver. M48 Tenemos cargas huecas Y somos un tanquecito bastante más potente Por lo menos en blindaje al lado del DF-105 Se cayó Parece que estamos avanzando poco a poco hacia la zona Hay marcas allá arriba Tanque pesado al lado de A Al lado de otro combi que es tanque pesado Tanques pesadas por todas partes. Estamos un pelín lejos. El jefecillo Otto von Bismarck, el KVK, el buen bicho para meterte aquí en, en el fregado este. Que ah sí sí sí bien bien me quedo qué está pasando nada la estamos tomando muy bien muchachos muy bien. Al lorito. Bien, compis, bien. Ese es el T44, o sé sea, que está ahí un pelín más atrás. Eh, están todos ahí como hormiguitas. Estupendo. Muy bien, hemos pegado un gran paso. Nos hemos hecho con la zona. Hay días que te tocan unos compis estupendos. Y otros días.. Te digo? Venga, me voy a meter yo en el freno. Te metes en la zona. Y te quedas vendido Suele pasar Lo mejor es jugar en escuadrón Claro que sí La pena es que no puedes jugar en escuadrón Con una partida libre como la de ahora Siempre tiene que ser pues 8 contra 8 Como mucho 4 a estas alturas, ¿qué es eso? ¿Un avión que se habrá estrellado? A estas alturas sería bueno que se pudiera jugar en un escuadrón más jugadores. Mis compis disparan. No habría falta 16. Serían bastantes. ¿no? Pero algún día puede darse caso. Como si me, es que no esté limitado a 4. Si pueden ser 6, 8, 10, los que sean. Nos dejamos en Vite para el Gallin. Ahora más adelante vamos a centrarnos en lo que estamos. Pues vamos flanqueando poco a poco. Los copies están avanzando rápido. Esto una maravilla. Y ya nos estamos acercando al respawn. 180 metros un cuadrante. Aquí entre depósitos. Parece ser que a nadie más se le ha ocurrido venir por aquí. Por lo menos de los malos. Pistacillo. El jefe, para mí el jefe ha tenido, eh, el tío está avanzando bastante bien? No. Está demasiado lejos, apenas me he dado tiempo. Y me estoy acercando el respawn. Eh, ahí está el tío. Vamos a darle cobertura por aquí. Un poco más lejos. B5 tanque pesado Ay. y también en C6 esto va muy rápido el tío dispara vamos compi venga vamos al respawn está reparando están todos demasiado lejos aquí aquí aquí aquí es buen sitio venga vamos y hey, disparos quién es hombre ahí está un israelí fuera m51 ya te cubro yo compi. que es ese a ver a ver antiaéreo venga destruido también no te preocupes aquí estoy yo bueno ha sido fácil sin fallar esto que es un is6 a ver ¡Ah! Que di aquí al caube golpe final. Bueno. Vaya, partida más rapidita, rapidita, rapidita. Tres destruidos, tres críticos, tres impactos, 72% actividad. La vale, partida tranquilita. Dale un buen like si te ha gustado la partida, tiízale un like. Fuérate abajo, caja de comentarios, te dejo enlaces, enlace de Discord, Facebook e Instagram el escuadro y si recuerda tienes mis vídeos, mis intros en tiktok, nos vemos en el próximo, chao, chao